18, 18. No, no lo conozco, ay, yo no lo conozco, yo no he sido enseñado a un solo trabajo, ay qué bueno, me alegra escuchar yo, eso Yo, yo me, me la busco con la izquierda, solito yo viví vivido tiempo, solito como, como casi 16 años Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a acompañarme a un video más. Les cuento que el día de hoy vamos a visitarlo a Don Otto, que de hecho ya estamos con la casita de Don Otto aquí atrás. Tenemos aquí un pequeño objeto para él y a conocerlo también, a conocer un poquito de su vida. Don Otto, ¿cómo le va? Bien, bien. Buen día. Buen día la pasito para su casa. Esta gente está acompañando. ¡No, no! cómo me le ¡Qué placer conocer! ¡Ya, ya, ya! ¿De tanto me ha hablado de usted? que vea, el qué para el pequeño amigo con usted, para su familia? Supe que son bastantitos ¿Cuántos hijos tienen? tengo 18 hijos, pero aquí en el... como le digo, en el último el último cuatro me hay? nueve, sí. Tuve nueve ya, nueve Una también. y dos. Ah, ¿Cuántos bisnietos tiene? ¿Cuántos hay? Que tengo, yo ni los conozco todos. <risa> Así es la familia a veces. Sí. Les regalo eso. disfrútenlo sí. mucho con su familia, sí. con sus seres queridos. Ay, es que sus sí, ahí, está, ahí están. A ver. Ahí cómo un... te llamas tú? ¿Ya hablas en la cara ¿O todavía no? Dice nada. ¿Hay no, no, ¿Hay no, no habla no. todavía. <risa> Esta está tan anita. Ya, ya está tan Y ya hablas todavía no. Sí, ya me ¿qué? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? salomé Salomé ¿Y tu hermosura? ¿Cómo? Jessica, Jessica. Ah, ¿Y tú? Jessica. Diego A ver, ¿y por acá? ¿Cómo te llamas tú? Keisha ah, Keisha ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Y tú? Jean-Pierre Jean ¿Y tú? Yo, wow, yo me estaba acordando que ya a mi hijo le quería poner yo. Y a mí ¿cuántos hijos se que tiene un moto? A ver, me estaba contando con el último compromiso, te tuvo nueve. Y en total, ¿cuántos tienen? Dieciocho. En cinco mujeres distintas. Ah, ya. Y de esos. De esos es 18, cuántos nietos? ¿No se acuerdan? No, no los conozco. ¿Ah? No, es que ellos están lejos. Como ¿Mm? si han ido a, a España, o si han ido Italia, por, allá, por allá, en Estados Unidos. Ay, pero si me le ayudan sí. de pronto económicamente, si sí. sí, le mandan por ahí para ahí. Pero no, no. <ríe> y usted sí. prácticamente es la, la cabeza de hogar, el jefe, el que, el que trae el sustento a la casa. ¿Y a qué se dedica? yo me dedico a mi negocito de vender por ahí mi filial, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que recorrer, o sea, recorre todo el día, toda la ciudad? Ya ahora no recorre todo el día porque el negocio está malo uh -huh. Ya nomás por pedido Me ah. piden, yo voy a dejar allá ¿Y cuántos kilómetros ha sido lo más largo que ha tenido que llegar? Por aquí, como unos cuatro kilómetros al, al terminal anterior que se entregaba Terminal hace pocos días sí. Como quiera, ya, ya no me puedo llegar. Ya sí. Por lo general, ¿cuántos en la actualidad cilindros diarios entrega? Dos, tres, Dos, tres. No Estaba en el negocio. Antes yo, tres, yo y vendía tres, 50, 60 cilindros diarios. Ya, y ahora de pronto no le ha afectado eso para los alimentos del de hogar, para las necesidades. Casi no, porque yo no he sido solo trabajo. ¡Ay, qué bueno! Me alegra escuchar eso. yo yo me, busco, me la busco por donde quiera, yo no puedo por un lado, voy a otro lado. Yo no me dejo de la Me ¿Yo? encanta escucharle sí. decir eso. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 86 cumplidos y voy para 87, ahorita el primero de mayo. ah Estamos entonces como que ya mismito de uh -huh. rumba, de, al 87, uh -huh. 87 añitos. Uh -huh. Qué lindo. Me alegra muchísimo haberlo conocido Donoto Me yeah. encanta escuchar que una persona yeah, yeah. a pesar no importa, a veces dicen uno está viejo, pero no, uno sigue joven por dentro, con toda la actitud, con todas las ganas de yo, vivir. Yo me siento como un niño todavía. Ay, qué linda. <risa> <risa> como niño con todos los sí. ánimos eh, sí. para a mí no la gatita, Está bien, me alegra mucho, me alegra mucho verlo así, yeah. bien animoso, bien jovial viene feliz, optimista ¿y usted aquí vive solito en este casito? bueno de repente que me va la gente ahorita ya venía a pasar aquí este, este resto ahorita ah, por ¿cómo? los niños que están aquí estos niños que vienen a estudiar aquí en este pueblo ah, entonces pues, ya vino la mamá para acá y es la mamá de ella y para la pandemia se quedó solito? bien ¿Sí? Solito, solito con bueno, mi Solito y yo vivió tiempo, solito, como, como unos casi 16 años. 16 ¿sí? años, sí, sí, sí, pero solito. no le ha agarrado la, la melancolía a verse solo. No, no, para nada, no. qué bueno. Entonces, no. yo a mí no, no me acongoja la soledad, no me acongoja el, después, eh, como decía, el miedo, no me da miedo, no. Bueno, don Moto, me ¿Ya? gustó conocerlo, me pareció muy interesante pasar estos momentos con usted. Espero que el pequeño obsequio que le traje nos disfrute muchísimo con usted. Ya mismo no lo vamos a ir perfectamente como esto, no, no, no, no, no, no, no. <risa> Muchísimas gracias, don Moto. Cuídese mucho y a seguir así, bien joven, bien optimista, jovial y feliz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo. Hora, cuando venga, está la patita abierta. Buen día, cualquiera, Perfecto.